Bueno, en esta oportunidad lo que voy a hacer es explicarle cómo instalar el driver en la AudioBox USB, que es la más popular o la más económica que tiene Presonus. Vamos a ponernos manos a la obra y explicarles cómo instalar el driver de la AudioBox de Presonus. Bueno, en principio vamos a presonus.com, luego vamos a productos y elegimos la que dice box USB. Picamos y acá la tenemos, el Audiobook usb vamos a la parte en se dobla y lo que bajamos es el último driver más si tienen el Windows 8 pueden este, leer acá todas las compatibilidades que tiene este nuevo driver tienen para bajar un, el manual si en la caja no viene el manual en español lo tienen acá, lo pueden bajar acá bueno bajamos, si es un Windows vamos al que dice audiobook usb versión 1.3 se va a descargar en la parte de descarga del Windows. Son unos 8 megas más o menos. Bueno, cuando descarga lo que vamos es mostrar carpeta y nos va a mostrar dónde lo descargo. Lo tenemos acá. Simplemente cliqueamos. La placa estando desconectada, la placa todavía yo no la conecté a la máquina. Al USB la máquina no está conectada todavía. Le doy doble clic, ejecutar. Le doy que sí. Next. Que me agrega un icono en el escritorio. Next, siguiente, empieza a instalar. Y acá me está diciendo que conecte. Lo que le vamos a hacer es darle a instalar driver. Y me va a tirar como un error, como que no la ve. Esperemos que tire el error. No debís. No, no encuentra la interfaz. Entonces lo que pide es que la conectemos. Entonces, recién en ese momento, sin tocar nada, vamos y conectamos la interfaz en un USB. Y ya escuchamos que la está detectando. Y en ese momento le damos a instalar driver. Tengan paciencia porque se, se toma su tiempo. ¿eh? Una vez que le dieron con un USB que le gusta, acuérdense de, de desconectar el antivirus. Si ¿sí? dejan trabajar tranquilo el drive. Si esta opción le tira un, un error, desconecten del USB, conectenlo en otro USB y vuelvan a probar nuevamente. ¿Ve? ahora sí ya lo está encontrando. ¿eh? Ahora me dice clic en el siguiente. ¿No lo encontró. Le Damos Clic en el siguiente, acá dice restar el computer, sí, vamos a decirle que sí. Así que vamos a reiniciar el, el, el computador apretando finalizar. Una vez que instalamos el driver del audio box y que ya tenemos la placa conectada, ahora van a notar que la voz está sonando diferente porque ya no estoy grabando con el microfonito de la Nodu, sino estoy grabando con un condenser conectado a la audio box, está conectado acá a la entrada de micrófono 1, es un condenser donde está encendida la fuente phantom como acá como la foto 48 v y subido un poquito más de la mitad el canal 1 que pertenece a donde conecta el micrófono. Si van a escuchar por auriculares tendrían que estar esto más o menos a la mitad, si están escuchando por monitores más o menos a la mitad y acá donde dice mixer la mezcla de, de lo que está entrando tendría que estar a la mitad también. En principio Pongan todo a la mitad. Después eh, lo irán modificando según su gusto. Si la intención de ustedes ahora es que el Windows ya maneje la parte de audio independiente de la onboard. Yo ahora estoy con una notebook, pero podría ser una de escritorio. Tendrían que dejar este, configurar en el Windows y decirle al Windows que van a usar como placa predeterminada la audio box. Y para eso tendrían que ir acá a inicio, panel de control, sonido y van a ver acá. La placa onboard la audio box que ya la tengo habilitada. Simplemente la eligen y le dan predeterminada y queda elegida. Lo mismo en la parte de la lengüeta de grabar. Ve que ahora se ve acá porque yo tengo un micrófono conectado y se ve la señal que está entrando porque yo estoy haciendo lo que se llama captura de pantalla. Le van a dar a aceptar y ya va a quedar la parte de, de grabación y de reproducción manejado por la audio box bueno este lo que vamos a hacer ahora es vamos a abrir el Studio one lo vamos a abrir va a detectar todos los drivers se va a tomar su tiempo una vez que aparezcan acá tienen acá donde dice configuración en el supuesto caso que acá como ahora que está figurando eh, el audio del windows yo tengo que cambiarlo tengo que agarrar y decirle que estoy usando un audio box Elijo el audio y le doy que sí. Entonces ahí, si yo quiero cambiar la, el buffer, yo tengo que desbloquearlo. Si no, se me va a quedar bloqueado. Entonces lo dejo desbloqueado y lo pongo en 512 para que lo administre. Y la resolución está en 32 flotante que la podrían dejar. Dejan activado todo. Acá pues, pueden laburar si quieren 64 bits. Eso lo van a manejar según... A criterio de ustedes y según este el poder que tenga la máquina, si tiene buena memoria, si tiene un buen procesamiento, un, un buen micro y esas cosas. Y le doy OK. Después acá elijo crear canción. La canción que vamos a crear se llama Prueba Audio Lo dejo en 32 flotante. Si quisiera cambiarlo, puedo cambiar, pero acuérdense que si sí, lo, lo ideal es, antes de abrir el Studio One, cambiarlo de acá primero, la resolución que voy a trabajar. Después ir y abrir el Studio One y configurar la resolución que van a trabajar. Pero yo voy a laburar en 32 flotante 44. Eh, el nombre es prueba de audiobook Y acá en la lengüeta, los preestablecidos, vamos a elegir este audiobook a secas, que dice audiobook USB, no el audiobook 22SL, audiobook USB. Le damos OK y se abre y ya estamos escuchando, ya me está saliendo por los palantecitos pues ya tengo el, el retorno abierto acá. Si aprieto el palantecito ya tengo el retorno, se está viendo el búmetro habilito acá al lado del palantecito que se ponga rojo, quiere decir que en ese canal yo ya voy a poder grabar la voz. Como yo elegí lo preestablecido ya me quedo con los dos canales que tiene el audio box. Bueno, simplemente botón rojo, retorno, Ve que si saco el botón rojo no, no se ve el búmetro que se mueve si saco el botón rojo. O sea que siempre tiene que estar, si voy a grabar en esa pista, como mínimo el botón rojo encendido. No es necesario que esté el monitor. Bueno, simplemente le doy acá donde dice grabar, el botoncito redondo de acá abajo. Y ya me va a estar grabando lo que estoy, lo que estoy hablando ahora. Vamos a darle stop y vamos a escuchar. Retrocedemos. Sacamos el botón rojo y le damos play. Bueno, hasta acá el, el tutorial de cómo conectar un micrófono en Studio One. Un micrófono de la Audiobox. El micrófono es un condenser, hay que prender, encender el fanto. El bueno, suerte, que sigan bien. Marcelo, chao.